El Congreso de Puebla dará una nueva oportunidad a los 217 ayuntamientos para que contraten créditos, que deberán destinarse a infraestructura y liquidarse antes de concluir el periodo 2021-2024. La iniciativa de decreto fue presentada en sesión ordinaria el 16 de febrero y permitirá que los municipios que no contrajeron deuda bajo este esquema durante 2021 puedan realizar el trámite. En entrevista, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chidiak, explicó que este nuevo decreto extenderá durante 2023 el plazo para contratar deuda, pues distintos ayuntamientos iniciaron el trámite en 2022 y no lo concretaron. Si logran concluir el trámite este 2023, los municipios tendrán poco más de un año para ejercer el recurso y liquidar la deuda. El monto global aprobado para los 217 gobiernos municipales en 2021 fue de 3.253.5 millones de pesos y debe destinarse, por reglas de operación del FAIS, a zonas de atención prioritaria y obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación o caminos.